ya yeah. eh, creo que ya que en él es de italia y que el 30% es de ustedes creo que es un de, su deber moral tratar de parar esto también yo agradezco personalmente a todo italiano o italiana que se manifieste esto es un no es sol, el agua no es no puede ser de una empresa, el agua es de los seres humanos, de los seres vivos en general, no solo de los chilenos tampoco es un derecho a la vida en ese, en es, en ese aspecto creo que también es la obligación de ustedes defenderla